¿Por qué eres qué? Porque soy hombre. ¿Por qué? Si ¿Sí está ahí. Están ahí, están ahí, están ahí, están ahí. ¡No dispares, retrasado! Uno ha muerto. ¿Le he dado? Otro muerto. ¿Estás son los locos? Sí, está ahí. Explícase, explícase. No, no, está muerto. ahí ¿Qué haces? ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Hola? ¿Y este arma? No te nada. ¡Uh, no! Gracias. No, tío, yo lo quería. ¿Cuál es este arma? Krieg. ¿Esto qué es? Lo que han puesto aquí. Owner. Owner. Dios, ya verás cómo ahora se quejen ahí. A me la uso. Sí, sí, no fui, eh. Hombre, esto es por Almi, no me jodas. Hostia, qué guapa... Eh, qué guapa este coche. Eh, eh. te pegado. Eh, me juro, me juro, estoy nada. No, ha matado Está en God, está en God. Está en God. ¿Estás a mí? Oye tú, al ser! ¿No puede ser? ¿Acepta me? En Sí, Y en la misma cabeza. En What the fuck yo estoy bro? ¡Eh! ¡Mira, mira, I춰 mira. acepta, acepta, amor. Graba, graba, serio. Me ha matado. ¿Qué, qué, qué, qué, qué, qué? ¿Qué, qué, qué, Eh, eh, eh. ¿Qué, qué, se qué grabado? ¡Nice, ¿Qué? nice. nice! ¡Silence! Me, ya decía yo, tío, ya decía yo, ya decía yo ¿What? ¿Te se TPado? buenos.